Voy a decirte una cosa, tu compañía la disfruto mucho porque tienes una manera de ser agradable, te felicito por eso. Cuando Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, Adán consoló a Eva para que no se sintiera culpable y le dijo, Mujer, no te sientas mal porque esto es parte del plan de Dios y Dios tiene grandes cosas preparadas para ti. Así Adán consoló a Eva, pero en el fondo, Adán al ver todo el sufrimiento de la humanidad durante sus 935 años de vida terrenal, Adán se sentía culpable, ya que él pensaba, si yo estaba tan tranquilo cogiendo burras y cabras. Solo por el hecho de sentirme solo, le pedí a Dios una mujer, me involucré y me jodí, comprometiendo así el destino de la humanidad. Entonces, ¿qué podemos aprender de la historia de Adán? Que hay que ser fuerte y resistirse a las malas compañías, que uno solo está mejor, que debemos andar enfocados en nuestras propias cosas. Luego dice la Biblia que ocurrió una historia con José. Un personaje bíblico que trabajó en la casa de Potifá. Pero en la casa de Potifá había una mujer puta. Que era la esposa de Potifá. Ella quería comp comprometer a José corrompiéndolo pero José no quiso romper el compromiso que tenía con Dios, así que él se resistía al pecado, pero permanecía en esa casa, expuesto al pecado. Al final, la mujer de Potifá acusó falsamente a José, quien resultó preso. Él nunca hizo nada en contra de Dios, pero sin embargo, Pasó un trago amargo por culpa de esa mujer, por no haberse escapado de la exposición al daño. También otra historia a resaltar es la historia de Sansón. Él fue un personaje bíblico separado al nacer para cumplir la voluntad de Dios. Él fue dotado de muchas cualidades, entre ellas la fortaleza para hacer cosas buenas para su pueblo, pero se dedicó a llevar una vida loca y en algún momento se involucró con Dalila quien, le, quien disfrazada de enamorada era una enemiga y él le contó todo su secreto entonces Dalila lo durmió y le cortó el cabello y le quitó toda su fuerza entonces Sansón fue dañado y y sufrió mucho pero con el pasar del tiempo Sansón se recuperó y no se expuso más al pecado lo importante es lo siguiente que esa exposición era innecesaria ok bueno lo que tienen en común estos personajes es que todos ellos se expusieron al pecado y eso era innecesario por eso hay que evitar a toda costa el mal proceder y actuar en beneficio propio con mucho cuidado, delicadeza y tranquilidad. Porque si se altera el equilibrio del proceso ocurren malos resultados.